Hola a todos, soy David Pérez y en este vídeo voy a explicar la resolución del ejercicio 2.1.1 de la asignatura Complejidad y Computabilidad del Grado de Informática de la UNED. El ejercicio plantea si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. Si el lenguaje P se puede reducir al complementario del lenguaje L y dicho lenguaje P es indecidible, entonces L también es indecidible. Para ayudar a entender este problema, vamos a repasar los conceptos que aparecen en el enunciado. En primer lugar, veremos el concepto de indecidible. Para lo que previamente es necesario explicar qué es un lenguaje recursivo y qué es un problema decidible. Un lenguaje L es recursivo si existe una máquina de Turing a la cual le introducimos una cadena L y siempre se detiene, llegando a un estado de aceptación o de rechazo. Como curiosidad, añadiremos que este tipo de máquina de Turing se corresponde al concepto de algoritmo, el cual, después de seguir una secuencia de pasos, siempre genera una respuesta. Si planteamos el lenguaje recursivo como un problema, es decir, ¿Tal cadena pertenece a dicho lenguaje recursivo? Entonces podemos decir que nos encontramos con un problema decidible, ya que al ser un lenguaje recursivo siempre va a tener una opción que tomar, aceptar o rechazar. Por tanto, decidible es sinónimo de recursivo, aunque se suele decir que los lenguajes son recursivos y los problemas son decidibles. Tal y como se muestra en la imagen, los lenguajes recursivos son un subconjunto de una familia mayor llamada lenguajes recursivamente enumerables. Pues bien, los lenguajes recursivamente enumerables son aceptados por una máquina de Turing que se para cuando acepta una cadena, pero que cuando no acepta una cadena puede, en algunos casos, continuar ejecutándose indefinidamente. Es entonces cuando se dice que el problema es indecidible, ya que la máquina con ciertas cadenas podríamos decir que no termina de decidirse. Esto ocurre con los lenguajes no recursivos. Por otra parte, también podemos dividir los lenguajes entre recursivamente enumerables, aquellos para los que existen máquinas de Turing de alguna clase, y lenguajes no recursivamente enumerables, aquellos para los que no existe ninguna máquina de Turing. A continuación, repasaremos el significado del complementario de un lenguaje recursivo o recursivamente enumerable. Podríamos decir que una máquina de Turing complemento de M que acepta el lenguaje complementario de L es aquella que rechaza todas las cadenas que acepta M y acepta todas las cadenas que rechaza M. Por lo tanto, sabemos que el complementario de un lenguaje recursivo siempre va a ser otro lenguaje recursivo. Es decir, los lenguajes recursivos son cerrados para la complementación. Además, sabemos que el complementario de un lenguaje recursivamente enumerable no recursivo siempre va a ser un lenguaje no recursivamente enumerable. ¿Por qué? Pues porque si no existe una máquina de Turing que se pare para rechazar las cadenas que pertenecen al lenguaje recursivamente enumerable, tampoco existirá una máquina de Turing que se pare para aceptarlas. Por tanto, si L es indecidible, L complementario también lo es. Para terminar con los complementarios, mencionar que los lenguajes no recursivamente enumerables pueden tener un complementario de cualquier tipo menos recursivos, que como hemos dicho anteriormente, son cerrados para la complementación. Por último, vamos a ver qué significa el término reducción. En general, si tenemos un algoritmo para convertir casos de un problema P1 en casos de un problema P2, que proporciona la misma respuesta, entonces decimos que P1 se reduce a P2. Para llevar a cabo la reducción es necesario que P2 sea al menos tan complejo como P1. Una vez sabido esto, podemos determinar que si P1 no es recursivo, entonces P2 no puede ser recursivo. Es decir, si P1 es indecidible, entonces... P2 también lo es. También se puede determinar que si P1 es no recursivamente enumerable, entonces P2 también lo es. Pues ahora, una vez repasados los conceptos planteados en el enunciado, podemos determinar si es verdadera o falsa la afirmación dada. Por un lado, tenemos que P es indecidible, es decir, no recursivo. Por lo tanto, si P se puede reducir al complemento de L, entonces, como hemos deducido anteriormente, L complementario también es indecidible. Ahora bien, sabiendo que los lenguajes recursivos son cerrados para la complementación, podemos afirmar que si el complemento de L es no recursivo, L no puede ser recursivo, por lo que L, tal como afirma el enunciado, es indecidible, y la respuesta correcta a la afirmación del enunciado es verdadera. Ya para terminar y a modo de resumen, podemos destacar como conclusión que el lenguaje L y su complementario intercambian los estados de aceptación. Los lenguajes recursivos son cerrados para la complementación y, la reducción no cambia el estado de decibilidad del problema. Y hasta aquí el mini vídeo. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.